General Ejecutivo de la ASFI, Reinaldo Yufra. ¿Cómo está, director? Bienvenido una vez más. Fabio, un saludo cordial a la población a través de este canal. Irse, igualmente, con todo gusto acá para brindar información a la población. Uh -huh. Director, muchas gracias por estar con nosotros. Iniciemos, por favor, informando a la población cuál es la situación eh, actual que tiene el sistema financiero. Gracias, Irse. Esta pregunta me permite recordar que hace pocos días eh, nosotros hemos brindado como ASFI de manera conjunta con, el, con la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros un informe acerca de cómo se ha producido el cierre de gestión del año 2022 en los términos de datos y estadísticas del sistema financiero. Y los datos son bastante elocuentes, Fabio. Resulta que las dos actividades principales que realizan las entidades financieras, que son captar ahorros de la población y colocar créditos, han logrado estadísticas y cifras bastante importantes. Se ha rebasado niveles históricos. Por ejemplo, eh, en términos de los depósitos, hemos superado los 224 mil millones de bolivianos con una tasa de crecimiento de 6.1%. Esto ha permitido financiar proyectos y eh, una serie de actividades productivas, de manera que las colocaciones de crédito también se han e incrementado sustancialmente y hemos logrado superar los 214 mil millones de bolivianos con una tasa de 7.7%. Solamente este par de cifras nos está mostrando que el sistema financiero ha continuado esa senda del crecimiento y de acompañar el proceso de reactivación de la economía boliviana ahora si entramos un poco más a fondo incluso el tipo de ahoso que se genera en la población ahí las cifras son bastante elocuentes por ejemplo, casi la mitad 49% de los depósitos están en la modalidad de plazo fijo quiere decir que la población tiene capacidad de ahoso, que puede satisfacer sus necesidades de gasto con los ingresos que tiene de su empleo o de su negocio y deja un margen de ahoso inmovilizado en las entidades financieras y estos depósitos a plazo fijo en un 92% están pactados a plazos mayores a un año, lo que significa que hay una confianza de la población sobre el sistema financiero y la economía boliviana. Uh -huh. Otro dato importante, el número de cuentas. Hemos alcanzado casi 15, 15 millones de cuentas. En esta gestión 2022 se han incorporado más de 1.100.000 nuevas cuentas. Y 92% de estas nuevas cuentas están nominadas en bolivianos, en la moneda nacional. Asimismo, en términos del crédito, el financiamiento al sector productivo y a la microempresa destacan de sobremanera. Por ejemplo, los créditos otorgados a las microunidades de negocios, a las microempresas, alcanzan el 30% del total. Pero si solamente consideramos el financiamiento a las unidades económicas, a los negocios, descontando lo que son créditos para las familias, el 47% está en este sector, lo que significa que es el motor del crecimiento. Entonces, estas cifras resumen eh, de cierto modo la estabilidad, la solvencia y el nivel de fortaleza que tiene el sistema financiero y cómo este va acompañando el proceso de reconstrucción y de activación de la economía. Director, entonces se puede decir de que el boliviano está ahorrando, el boliviano está sacando créditos. Definitivamente lo que observamos es que esta gestión 2022, a pesar de toda esa turbulencia que observamos en el escenario internacional con este problema geopolítico entre Rusia y Ucrania, que tiene efectos sobre todas las economías y que están provocando niveles de inflación, niveles de alzas en las tasas de interés, a pesar de que hemos tenido 36 días de bloqueo económico en Santa Cruz, a pesar de los fenómenos climatológicos que también han incidido en muchos de los productores, imagínense, las cifras son bastante Contundentes. El crédito ha seguido creciendo y está dinamizando la actividad de distintos sectores, lo que hace que Bolivia realmente tenga una economía bastante sólida y muy estable, a diferencia de otras economías de la región. Es decir, que hay estabilidad en el sistema financiero, por lo cual la población no tiene por qué preocuparse. Sin lugar a dudas, este es un elemento fundamental. En estos días pasados, recientemente, ha comenzado a divulgarse una serie de mensajes tratando de generar duda y desconfianza en la población. Como autoridad del sistema financiero pudo aseverar con contundencia que el sistema financiero es en este momento totalmente solvente, es estable, goza de una fortaleza que le permite tener un... ...elevado nivel de confiabilidad. Nosotros esperamos que este tipo de eh, eventos que están sucediendo sea temporal. Lamentablemente hay malos bolivianos que en lugar de apoyar al país... ...trabajando y realizando el esfuerzo de contribuir a que sigamos creciendo... ...se atreven precisamente a generar estas especulaciones totalmente infundadas. Para ello le voy a pasar un dato, estimado Fabio. Eh, se ha estado especulando como que las entidades estuvieran restringiendo... ...la venta de dólares precisamente por una instrucción nuestra... Hace poco hemos sacado un comunicado indicando que nosotros como autoridad regulatoria no hemos emitido ninguna instrucción para que se limite o se restrinja la venta de dólares en las entidades financieras. Y esto es simple porque no tenemos facultades ni atribuciones legales. Nosotros no podríamos emitir una disposición de esa naturaleza porque estaríamos contraviniendo. Pero por otro lado, el sistema financiero en este momento a nivel de depósitos en montos, por ejemplo, usted tiene un ahorro y todos tenemos una ahorro en el banco... Es esos montos en porcentaje representan el 86% en moneda nacional, imagínense 86%. Ahora, si tomamos en cuenta el número de cuentas, yo tengo dos cuentas, hay quienes tienen tres, cuatro cuentas, el número de cuentas de ausistas, el 92% de las cuentas están expresadas en bolivianos, es decir, la mayor parte del ahorro se administra en bolivianos moneda nacional, ni qué decir de los créditos, 99% de los créditos están otorgados en moneda nacional. Entonces, el sistema financiero básicamente opera con la moneda nacional. Uh -huh. Lo que se está observando ahora es lamentablemente una especulación infundada, innecesaria, que está ocasionando una especulación. Eh, de pronto hay alguien que está advirtiendo que se puede hacer negocio con el dólar, va a una entidad y quiere comprar sin tener necesidad... Evidentemente las entidades tienen que aplicar lo que se llama la debida diligencia Preguntar cuál es su actividad, a qué se dedica, para qué demanda dólares, etc. Y en esa línea por supuesto que va a tener precaución de saber a quién venderle y a quién no Porque evidentemente esto es parte de lo que son las prácticas internacionales Para evitar cualquier situación que genere financiamiento para actividades ilícitas ¿no es cierto? Entonces el panorama del sistema financiero es absolutamente confiable es cierto de que en la semana pasada en las redes sociales circulaba ¿eh? de que en los cajeros automáticos no habían dólares. Además, algunos eh, economistas, no sabemos con qué intenciones, también ellos recomendaban retirar todo el dinero, cambiarlos a dólares porque la situación se iba a agravar. ...imagínese qué falta de responsabilidad de las personas que hacen este tipo de aseveraciones... ...las cifras que acabo de comentar dan cuenta que el sistema financiero... ...básicamente opera con bolivianos, con moneda nacional... Uh -huh. ...y tiene un pequeño margen para eh, determinadas operaciones... ...que básicamente son operaciones de exportación y de importación... ...lamentablemente estas aseveraciones generan en alguna parte de la población... ...dudas y, en, e incertidumbre... ...y le, le hago recuerdo, el año 2010 ocurrió algo similar... Este mismo grupo de personas que hoy día se hacen llamar analistas, igualmente en aquella época, generaron dudas sobre eh, lo mismo, ¿no? Eh, que la economía iba a tener algún inconveniente, que había que sacar su dinero. ¿Qué pasó? Muchas personas guiadas por esa eh, situación de incertidumbre fueron a retirar de sus depósitos, algunos cam cambiaron en dólares, pero incluyeron en pérdidas. ¿Por qué? Perdieron sus intereses, aquellos que podían haber obtenido de los ahorros, al cambiar a dólares y luego volver a cambiarlos a bolivianos para hacer sus transacciones, perdieron. Financieramente les fue mal otros incluso se hicieron asaltar. Hubieron robos, hubieron eh, personas que habían utilizado de pronto sus ahorros para otros usos para los cuales no estaba planificado. Es decir, se ha dañado a buena parte de la población de manera innecesaria. Hoy está ocurriendo lo mismo. Estas personas irresponsables están generando cierta duda cuando no existe fundamento. Pero quiero recordar a la población que está vigente el artículo 491 de la Ley de Servicios Financieros. Este artículo se refiere a los delitos financieros eh, Parte de los delitos financieros Es que existan personas que difundan O estén induciendo a difundir Información falsa Que afecte a la estabilidad Del sistema financiero O de una entidad en particular Generándose tiros masivos, etcétera nosotros estamos facultados, Fabio, legalmente, para iniciar un proceso penal contra quienes estén ocasionando este tipo de eh, efectos sobre el sistema financiero. Estamos haciendo un monitoreo permanente para ver si identificamos a alguna persona que esté ocasionando este tipo de sobresaltos, porque son eh, irresponsables. El sistema financiero es muy sensible, no se puede jugar con la confianza. Lamentablemente estas personas están ocasionando que algunas personas de manera innecesaria estén preocupadas hoy día tenemos por ejemplo una fiesta del entierro del pepino, acabo de venir de la zona Garita de Lima y existe una concentración increíble de personas dinamizando la economía, ayer Hubo una entrada en Cochabamba, ¿no es cierto?, el corso de corsos, una cantidad de movimiento la semana pasada en Oruro. Eso es lo que debemos hacer los bolivianos, ponerle el hombro al país para que se pueda reactivar la economía, en lugar de estar generando estos, eh, eh, digamos, escenarios de incertidumbre. Lamentablemente hay malos bolivianos, pero para ello, reitero una vez más, nosotros como autoridades del sistema financiero, vamos a ser muy severos si acaso identificamos a personas que estén jugando con la fe de la población. El artículo 491 es bastante claro y específico en ese sentido. Toda persona que esté difundiendo información falsa que genere este tipo de impactos en el sistema financiero o en una entidad en particular, puede ser objeto de un proceso penal con privación de libertad de 5 a 10 años. Estamos siendo cautelosos nosotros de poder, digamos, atender siempre las consultas y se de la población en caso de duda. Por favor, comuníquense con nosotros, tenemos una línea abierta eh, para que podamos atender cualquier consulta. ¿Hay algún déficit de dólares en el país? Esto para poder aclarar las especulaciones. Bueno, si bien el Banco Central es la autoridad del sistema monetario y tiene eh, las facultades para la administración de la divisa nosotros advertimos en lo que hace el sistema financiero innecesariamente una demanda especulativa por ejemplo, si yo me doy cuenta que la gente está adquiriendo dólares pues me puedo animar a comprar voy a un banco y digo todo lo que significan mis dineros lo puedo tratar de invertir en dólares para vender y comprar entonces esas operaciones son especulativas no tienen un respaldo generalmente, ¿qué es lo que pasa en una economía? ¿De dónde es que se requiere eh, la divisa? ¿Para qué? Los importadores, para traer insumos, materia prima, bienes de capital, etcétera, Y los exportadores son los que generan. Entonces, advertimos ahí que hay una regularidad en las variables de exportación y de importación. Por lo tanto, no hay un elemento que pudiera estar ocasionando un incremento sustancial de la demanda de dólares. Es increíble, por ejemplo, cómo estos falsos analistas utilizan hasta información que es muy positiva... Dándole un sentido negativo. Hace poco se estableció, por ejemplo, que eh, las remesas del exterior habían superado un récord histórico, ¿no es cierto? Hablamos de más de 1.400 mil, mil millones de dólares. Eso es algo muy positivo. Hay que recordar que estas personas que están trabajando en el exterior no son personas que hayan migrado el año pasado o este año. Es más bien producto de toda esa política de deslocalización que precisamente el neoliberalismo había ocasionado eh, en, con la implementación del 21-060. Son personas que están viviendo por muchos años en el exterior y que están generando, eh, digamos, ingresos y los están repatriando a Bolivia porque confían en su país, porque creen en que Bolivia está con una estabilidad que no tiene tienen otros países y saben que invertir en Bolivia tiene sentido y eso es conveniente para sus familias y para el país. Una noticia tan positiva como esta se distorsiona y se trata de dar una, un carácter negativo. Realmente es incomprensible cómo estos malos bolivianos pretenden generar preocupación cuando lo que necesitamos es trabajar, que todos salgamos a trabajar, dinamizamos a la economía y más bien entre las familias, los hogares, las empresas, estrechemos nuestras manos y podamos aportar al país, aprovechar esta estabilidad que no la tienen otras economías y hacer patria. Creo que ese es el camino que deberíamos de, de seguir. Así bajo. tiene que ser. Director, ¿aumentó la, la demanda de dólares en la banca? En realidad, este proceso de, digamos, de incertidumbre infundada que se ha provocado ha ocasionado una demanda potencial que, digamos, no es usual y por eso las entidades están de pronto con ciertas eh, limitaciones de atender de manera regular. Es lamentable, es como... Lo que ha pasado con la gasolina hace poco, ¿no es cierto? Se ha generado una especulación de escasez y todas las personas fueron a hacer filas innecesariamente a los surtidores. En otras épocas igual ha habido de pronto, eh, digamos, especulaciones sobre el gas. Si todo el mundo sale con sus tres o cuatro garrafas a comprar, evidentemente va a provocar una demanda inusual y esto va a generar una escasez temporal. Eso es lo que nosotros llamamos en economía la autoprofecía cumplida. Uno dice, va a haber escasez, provoca que la gente... Se ponga nerviosa demanda y evidentemente hay una escasez, pero no hay un fundamento técnico adecuado ni circunstancias objetivas ideales que puedan justificar esa demanda. Lo que nosotros esperamos es que producto de esta normalización que pensamos que debería de ocurrir, pues se regularice la, la demanda de todos modos reitero. El sistema financiero en este momento es muy sólido, es muy estable y va a poder atender de manera adecuada a sus clientes y pues eh, esperemos que todo esto se regularice prontamente. Uh -huh. Director, ya para poder ir cerrando, por favor, ¿qué mensaje le dejamos a la población boliviana, a las amas de casa, a las señoras del mercado, a la población en general que lo está viendo en cuanto a estas especulaciones que han surgido? Hablemos de estabilidad económica, la estabilidad del sistema financiero. Bueno, yo creo que es bien importante que la familia boliviana tenga seguridad de que el sistema financiero, que es una especie de termómetro de la economía, está mostrando signos absolutamente reales de que es un sistema solvente, es sólido, totalmente es robusto y muy confiable. No hay necesidad para que alguien pueda eh, recurrir a utilizar sus ahorros para convertirlos en dólares, no tiene sentido, porque de todos modos igual necesitamos eh, bolivianos para poder hacer nuestras transacciones. Queremos animar a que la población más bien salga a trabajar como normalmente lo hacemos, vayamos a eh, poner nuestro granito de arena para que podamos eh, posibilitar que este país siga esta senda del crecimiento, de la reactivación económica y podamos tener eh, un ambiente de paz y de tranquilidad. No hagan caso a, estas, eh, a estos eh, mensajes infundados, a, a, digamos que pretenden generar temor y más bien eh, hagan eco de estas palabras porque nosotros los guardianes del sistema financiero que somos la autoridad supervisora, Podemos aseverar que el sistema financiero es absolutamente confiable y no hay necesidad para que la familia boliviana tenga este tipo de, de nerviosismo o de, de situación de, de incertidumbre en sus actividades. Uh -huh. A tomar en cuenta entonces estas recomendaciones que es la voz oficial del Gobierno Nacional. Queremos agradecerle mucho, director, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fabio, Irsen y nuevamente de ITERAR, eh, nosotros vamos a estar muy al pendiente. Hemos estado monitoreando a través de todo nuestro sistema de defensoría del consumidor, donde recibimos quejas y reclamos en todo el país, y no hemos recibido una sola queja de alguien que hubiera tenido inconvenientes en las operaciones que se realiza o que hubiera sido agredido en sus derechos, ¿no es cierto? Eso es algo fundamental, y vamos a continuar en esta labor, y sin duda alguna cualquier eh, funcionario que eh, esté mal informando de las entidades financieras también nosotros vamos a tomar eh, alguna acción sobre esa situación. Muchas gracias, Fabio. Gracias, Irsen. Y un saludo cordial a toda la población. Gracias, director. Antes del final, hay una línea gratuita, ¿no es cierto?, para consultas, sugerencias de la población. Así es. La línea gratuita que tiene asbies 800-103-103. Siempre está, 24 horas, por favor, si alguien tiene alguna duda. También tenemos los canales digitales para poder atender consultas, eh, reclamos, etcétera. Y estamos al servicio de la población. Ahí está en pantalla, 810-103-103, es la línea para que usted haga sus consultas y sobre todo para que tenga la tranquilidad de que está totalmente normal el sistema financiero en nuestro país, se garantiza la estabilidad. Bien, agradecemos entonces al señor Reinaldo Yujra, el director general ejecutivo de la ASFI, quien estuvo con nosotros. En todo el país exactamente ya es las...